Tiene prisa por atender ese importante llamado que cambiará su vida para siempre. Pero no logra hacer coincidir sus dedos en la triba bloqueante. ¿Cuántas veces, por culpa de esas tediosas punteras flexibles, se ha visto impedido de acudir al desesperante llamado del vientre? En esos días en que está abrumado de compromisos y el tiempo apremia, esas inservibles taloneras le han impedido avanzar en la fila de pagos. Y está hasta la coronilla de que le corten sus servicios de agua, gas y energía eléctrica por no llegar a tiempo a pagar sus vencimientos. Le encanta compartir gratos momentos en su casa de campo junto a sus amistades. Pero no puede evitar hacer el ridículo frente a ellos. Esos malditos botones sujetadores están siempre listos para jugarle una mala pasada, dejándolo expuesto a la humillación y a la vergüenza. Si está cansado de enfrentarse a la dificultosa tarea de lidiar permanentemente con sus sandalias playeras, le presentamos el nuevo Fingerless, el revolucionario calzado ágil y elegante que le permitirá mantener sus dedos aireados y cómodos sin enojosas complicaciones. El nuevo Fingerless... Está diseñado y confeccionado bajo estrictos controles de prestigiosos especialistas. El eh, diseño de corte longitudinal sobre la media capellada permite mantener sus dedos frescos y libres al olor. Está testeado científicamente que la incidencia de las brisas entre los dedos estimula los terminales nerviosos, acrecentando en un 73% la sensación de felicidad. Yo nunca soñé utilizar un calzado que me brindara tan inmensa sensación de felicidad. Te adoro, finales. Ah. <risa> Ahora soy un hombre exitoso. Usted, ya no habrá más tribas bloqueantes que, es. que me detengan. ¡Gracias, fingerless. ¡No espere más! Comuníquese al teléfono en pantalla y obtendrá de regalo la exclusiva Sockless para lucir en ocasiones especiales. Pero aún hay más. Si llama ahora mismo, se llevará otra Sockless. ¿Qué está esperando? No desaproveche esta oferta por tiempo limitado. Y recuerde, usted está comprando por el revolucionario sistema. Dante posta que anda o te damos un vale